Muchas gracias a los medios por estar en este acto de ilusión de, de esta comarca, eh, bueno, acompañados por la representación de esta comarca. Aquí tenemos al alcalde de La Robla, aquí tenemos la diputación provincial, diputada provincial, Paco Castañón, el presidente de la Junta Vecinal de Pola de Gordón, eh, concejales del Ayuntamiento de Pola de Gordón. Eh, tenemos también a la gerente de la Reserva de la Biosfera, Alto Bernesga, que está aquí con nosotros, a la presidenta de la Asociación de Empresarios del Alto Bernesga, eh, al director del proyecto que vamos a presentar, eh, Eduardo Álvarez, que está con nosotros, no sé si me queda alguien más, D más representaciones eh, institucionales y sociales. Eh, venimos a, a ver el, casi el final de un proyecto que yo creo que ha eh, calado con ilusión en el territorio, eh, porque entendemos y queremos y tenemos que trabajar por ello, que sea un revulsivo eh, económico-social eh, para esta comarca. A ver, eh, por enmarcar un poco el, el que, que hemos hecho, y que pretendemos que sea esto, Castilla León, como, como saben, es un espacio privilegiado desde el punto de vista natural, 33 espacios naturales, 10 reservas de la biosfera, siete de ellas. En, en, en la provincia de León. Estamos en plena reserva alto-bernesga de la biosfera, eh, un territorio que tiene más de su cuarta parte en Red Natura 2000, aporta casi el 17% de la Red Natura 2000 de España, en definitiva una riqueza natural eh, importantísima. Mm, necesitamos que eso sea un recurso, un recurso social para fijar población en el medio rural, eh, que es el reto al que nos encontramos y el que nos enfrentamos. Y solo la Junta de Castilla y León eh, tiene su máxima acción en enfrentar el reto demográfico y en mantener la vida de nuestros pueblos, .repoblarlos y darles actividad económica, empleo y vida, ¿no? Eh, y que no la pierdan. Eh, bien. Eh, en esa acción hay numerosas eh, iniciativas de turismo activo, de turismo de naturaleza. Eh, senderismos y otro tipo de actividades. Tenemos también unas buenas eh, pistas de esquí. En León tenemos hasta tres con las que contamos. Eh, pero hay que desestacionalizar el turismo. Hay que buscar formas para que el turismo no sea solo una cosa de invierno. o una cosa de verano. que tenga continuidad todo el año. La verdad es que nos hemos fijado. En la bicicleta. La bicicleta se ha convertido en los últimos años en un recurso fundamental. La bicicleta es salud, la bicicleta es ecología, es deporte, es ocio, es naturaleza. Y todo ello, bueno pues se confluye en una estructura que son las pistas de mountain bike, la MTB, eh, que es una estructura eh, de parques, eh, de disfrute, de ese ocio, naturaleza, salud, eh, de bicicleta, que bueno pues es necesario extender. Y este es el proyecto de Zona Alfa, un proyecto que nació en la cabeza de Jesús Calleja y su equipo, que está por aquí, Tato, ¿dónde está? Eh, que venga Tato. Eh, el, equipo, el equipo de Jesús Calleja llevaba mucho tiempo trabajando este territorio, descubriendo pistas, aquí está Tato, uno, uno de ellos, ¿no? eh, y haciendo un trabajo extraordinario, con sus propios medios, con su helicóptero, con sus amigos, con sus bicicletas, y bueno, en un momento dado, eh, pues conocida esa, ese trabajo previo de, de varios años, identificando qué podía ser un gran parque de Mountain Bike, eh, la Junta de Castellón decidió hacerlo realidad, hacerlo realidad a través de un proyecto cuyo director es Eduardo Álvarez, que está aquí a mi derecha, eh, pues un proyecto que creemos que va a ser un cambio mm, desde el punto de vista económico y social de, de, este, de este territorio es un parque de mountain bike que llega y que está transcurre en los municipios de Pola de Gordón y de La Robla, que están representantes de sus entidades públicas y sociales, y que bueno con una inversión de cerca de un millón y medio de euros está ya prácticamente ultimada. Hemos venido a comprobar las actuaciones, hemos venido a comprobar lo que falta, que es poco, algo de señalización, y en definitiva, que es Zona Alfa León?, ...pues es un verdadero enclave de disfrute... Para todos, porque lo importante de todo esto que vamos a ver y que se va a presentar, y en la nota de prensa van todos los detalles, es que es para todo el mundo, para jóvenes, para mayores, independientemente de la condición física. Es un parque que tiene 120 kilómetros de pistas, de trails y, por tanto, de posibilidades, a través de 19 rutas, de las cuales 11 son de descenso, hay 4, 15 son de descenso, hay 4 rutas circulares, dos de ellas cross country, que son rutas de 30 kilómetros cada una circular, eh, que abarcan los dos eh, territorios de los dos municipios y que son aptas para todas las personas, pero también son aptas para, eh, aquí encontramos un grupo de, de corredores exigentes, ¿no? eh, hasta que llega lo más exigente que es el Enduro, el, el, el All Mountain, cualquier tipo de modalidad dura, suave, eh, tiene cabida en las pistas de, de, zona, de zona Alfa León, por lo tanto tiene que ser universal y tiene que dar cabida ...a todo el mundo independientemente, repito, de su conducción física... ...y de qué busca, qué busca aquí... Eh, pues tiene que buscar, disfrute de la naturaleza. Estamos en un robledal precioso de la, de, la, de la reserva de la biosfera. y va a encontrar alledos, va a encontrar todo tipo de. va en la, en la información que se da en los paneles, todo tipo de eh, reservas, en, tanto de flora como de fauna, envidiables. ¿no? También busca hacer deporte en salud eh, y adecuado a sus condiciones físicas. También busca pues ver defensas de la guerra civil, eh, que numerosas pistas podemos observar. Busca, por lo tanto, una experiencia. En definitiva, esto es eh, una un mundo de experiencia, que es lo que busca ahora la ciudadanía, ese turismo activo de experiencia, que es el turismo eh, que hace nacer en el territorio, pues mejorar la actividad económica de la hostelería, la actividad económica de los alojamientos, de los distintos servicios que hay que prestar para dar movimiento a toda esta a todo este territorio. Aquí está la presidenta de, de la Asociación de Empresarios, de la SEBA eh, de, la, de, vamos, de la zona de, de, de, de en la que estamos y que verdaderamente esa asociación. Pues yo creo que está haciendo también una gran labor, apoyada por la Junta, porque entre otras cosas vamos a hacer un plan de formación, un plan de formación en materia empresarial, en el ámbito turístico, para sacar el mayor rendimiento a las distintas figuras que permitan crear actividad económica y crear eh, empleo. Eh, esta actuación es una actuación eh, de ilusión una situación de ilusión en la que yo quiero agradecer especialmente a Eduardo Álvarez pues el papel que ha tenido y a la empresa que ha construido estas pistas, que también está un representante, y desde luego a INBA que está aquí en, apoyado en, este, en esta señal número T3 de Game Flow, eh, que es un representante en España de la Federación Internacional de Mountain Bike y que ha realizado un gran trabajo también de asesoramiento eh, para que junto con Jesús Calleja y todo su equipo eh, hagamos, hayamos hecho, yo creo que eh, probablemente el parque de Mountain Bike más interesante y de más llamada de España y que pretendemos convertirlo en un parque de llamada europea para el bien de nuestra comarca, el bien de León y de, y de Castilla y León. Eh, decir que esta actuación no es una actuación aislada, es una actuación que se enmarca en todas las actuaciones de la Junta de Castilla y León dentro del PITAN, que es el plan de infraestructuras en los espacios naturales de Castilla y León, un plan que llevamos ejecutando varios años, que ha tenido inversión de más de 17 millones de euros para 42 actuaciones, que tenemos ya prácticamente en su finalización, que va a finalizar el año 2023, ahora mismo hay realizadas ya y, y prácticamente terminadas 38 de ellas con 15 millones de euros y que tienen en León aún pues ocho actuaciones de más de 5 millones de euros. Además de esta, eh, quiero recordar que vamos a abrir en, en el Bierzo, en las médulas, eh, una pista también, una experiencia de, de MTB, aprovechando, descubriendo un canal romano que llevaba desde, en 60 kilómetros el agua a las médulas y que vamos a licitar las, las obras en torno a este mes y, o el mes que viene. Pero no solo eso, vamos a hacer miradores, eh, pan de rueda, eh, en piedrasitas, vamos a hacer también una... ...una serie de actuaciones de carreteras de experiencia en medio natural... ...en el Parque Nacional de Picos de Europa... y ...en el Parque Regional de Reño y Manpodre, ...con la inversión de más de medio millón de euros... ...vamos a hacer eh, estacionamientos... ...puntos de observación, eh, miradores... ...todo tipo de también de experiencias eh, al respecto... ...en definitiva, muchas actuaciones en la provincia de León... Eh, ...junto con el Alto de la Farrapona... ...que está ahora mismo en obras para terminarlo... ...y, y tener ese acceso tan reclamado desde hace muchos años... ...por la camarga, en definitiva, un conjunto de actuaciones... ...más de ocho actuaciones para hacer de nuestros espacios naturales... ...nuestro espacio natural, nuestra vida en, el, en, en la naturaleza... ...un elemento de fijación, de población, de atracción... ...y de recuperación de la vida de nuestros pueblos... ...Castilla y León es, esencialmente rural, la Junta de Castilla y León, eh, con la ayuda de todos, con la ayuda de la Diputación, con la ayuda de los ayuntamientos, de todos, de la parte social, va a hacer que seamos una tierra de oportunidades desde el mundo rural.